Presidente Jauna, señor presidente, buenas tardes. del PP, ustedes han perdido el norte, bueno, el norte, el sur, el este y el oeste. Presentando esta moción, demuestran estar más perdidos que un elefante en una cacharrería. Y así es. En plena dinámica de trabajo en las comisiones de pacto educativo, tanto en el Congreso como en el Senado, ustedes empiezan a cerrar las puertas de acuerdo presentando iniciativas que destruyen puentes para consensos en la necesaria y deseada reforma educativa. Lo normal sería debatir la función de la inspección en la subcomisión del pacto y no en el Pleno, pero no. Se presentan aquí planteando un problema que no existe, quizá para tapar su incompetencia. Pretenden usurpar las funciones de los inspectores de oficio y dar más competencias a la alta inspección. Señorías, a nuestro juicio quieren acabar con las competencias educativas de las comunidades autónomas, recentralizar los servicios educativos y también, una vez más, volver a hablar del monotema de adoctrinamiento inexistente y de Cataluña coincidiendo con la campaña electoral. Esta moción y su defensa destilan menosprecio, burla, grosería, desconsideración, descaro, atrevimiento, insolencia, desvergüenza, cinismo y desfachatez. Seamos claros, ustedes siempre han atacado el modelo de éxito, no solo educativo, sino social de la escuela catalana. No han tolerado ni la diversidad, ni la inmersión lingüística, ni la educación en valores democráticos. El modelo de escuela catalana es un modelo de éxito educativo, un ejemplo de cohesión social. Seguramente la ley de educación de Cataluña es mejorable en muchos aspectos, como por ejemplo en la concertación con centros que segregan por sexo o de inspiración religiosa, pero hasta hoy... Los cimientos del sistema no pueden ponerse en dudas. Ustedes pretenden saltarse los límites competenciales educativos de las comunidades autónomas. Y lo que es peor, pone de manifiesto el sentido soberbio con el que ustedes gobiernan. No se puede gobernar desde la desconfianza, la soberbia y los instrumentos pensados para otros menesteres. El lunes, en la Comisión del Pacto Educativo, hablábamos de confianza, hablábamos de lealtad, hablábamos de voluntad. Escuchábamos también que el pacto debe ser social, político y territorial. ¿En qué queda todo ello? ¿Qué pacto transformador desean ustedes cuando las primeras iniciativas que presentan van en la línea de crear una policía política dentro de la educación? Señorías, la alta inspección no está pensada para supervisar las escuelas. Esa es una función que corresponde a los inspectores de cada comunidad autónoma. Las competencias de alta inspección consisten fundamentalmente en comprobar que los programas educativos y la legislación de cada comunidad no choque con las leyes y con los currículos estatales. La propia Unión Sindical de Inspectores de Educación ve como un error que la alta inspección interfiera en las tareas adjudicadas a la inspección territorial. Señorías, ¿cuánto desearía para ustedes, que son tan religiosos, que se desapareciera la Virgen de Montserrat, o la del Rocío o la Almudena y les marqué el camino, les soplar al oído de que el pif en educación debe ser 6%, que todas las personas desde que nacen tienen derecho a una educación gratuita, que deben creer en que una de las funciones de la educación es superar las desigualdades que se dan de nacimiento, que hay niños y niñas con hambre de saber a quienes se les debe ayudar a que las hacen. Señorías, resumiendo, uno, esta moción se mueve en el terreno de una dinámica recentralizadora del Estado, auspiciado por Pepi Ciudadanos por el tema de Cataluña de por medio. Dos, la moción introduce una sospecha en la inspección educativa y crea una duplicidad porque pretende que el ámbito propio de esta, que son los centros educativos, ahora, dentro de una desconfianza, pasa a ser también ámbito de actuación de la alta inspección. Y tres, es una intromisión y una desautorización de la inspección educativa en toda regla, al, servidio, al servicio de una determinada concepción de España, la del PP. Señorías, salvando las distancias, fuera la Inquisición. gracias,